En este ejercicio, al igual que en el ejercicio 7, esa parte es la misma, dice al presionar el botón, pedir números hasta que el usuario quiera. Eso ya lo saben hacer. Y lo que nos dice es sumar los que son positivos y multiplicar los negativos. ¿sí? O sea que van a tener que saber de qué signos son. Vamos a tomar el 0 como número positivo, ¿sí? vamos a dividirlo. En dos grupos, los mayores iguales a cero como positivos y los menores a cero como negativos. Entonces, la idea es que ustedes vayan registrando los números positivos y negativos, acumulándolos, y que cuando el usuario no quiera ingresar más números, eh, mostrar los dos acumuladores, Arriba lo de la suma de los positivos y abajo el producto de los negativos. ¿sí? Bien, ahí tengo eh, la función limpia, ¿sí? la función mostrar vacía. Voy a escribir lo mismo que escribo normalmente en la tableta. Vamos a plantear la estrategia de cómo deberíamos resolver esto. ¿sí? Como ayuda, lo primero... Declaración de variables. Sí, vamos a tener que tener una sección eh, donde declaramos la variable. Bien. Después que declaramos la variable, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a un bucle donde el usuario ingresa los números y le preguntamos si quiere ingresar otro. Bien. Bien. Me gusta, así, eh, tomando la idea de todos... Lo que están colaborando, pondríamos, eh, debemos armar un bucle eh, del tipo mientras el usuario quiera. ¿Sí? Tenemos que armar una estructura de ese tipo mientras que el usuario quiera. Perfecto. Ya tenemos armada la estructura de las que aprendimos. ¿Cuál deberíamos seleccionar para, cuál deberíamos utilizar para armar un bucle de este tipo? Un do while, perfecto. Eh, mientras el usuario quiera. Y ponemos entre paréntesis do while. ¿Sí? Bien. Una vez que armamos el do while, una vez que hacemos el punto anterior, ¿qué hacemos? Hacemos el do while con la pregunta. Ahora, ¿qué haríamos? Guardar los números que ingresa el usuario. Bien, pedir los datos. Bien. La, si la condición que te referís, Daniel, es la del do well, que forma parte de ese punto, ¿eh? de armar el bucle. El bucle incluye la condición. Pedir los datos. Sí. Pedir los números. Bien. Eh, ¿Pedir los números va dentro del bucle o afuera del bucle? Dentro, ¿sí? Pedir los números dentro del bucle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que pedirle por cada iteración. Bien, cuando tenemos un número, cada vez que pedimos un número, ¿qué tenemos que hacer? No me digas condicional, eso pues lo vemos. ¿Qué tenemos que hacer con el número? Guardarlo, perfecto. Sí, la, la acción de pedir el número implica guardarlo. <ríe> Luca Ferrini, ah, eh, Gonzalo antes me dice ver si es positivo o negativo. O sea, cuando pedimos el número tenemos que analizar el signo de cada número que ¿Sí? Cada vez que pido un número, tengo que analizar el signo. ¿Por qué? Porque dependiendo del signo, vamos a tener que hacer algo con eso. ¿Sí? Bien. Una vez que analizamos el signo, que sabemos si es positivo o negativo, ¿qué hacemos? Lo sumamos o, o multiplicamos según corresponda. Bien. Eh, eh, lo, Esperen que entró bien. Acumulamos el número en el acumulador correspondiente. Bien. Y una vez eso, todo esto, analizar el signo de cada número. ¿Dentro del bucle o fuera del bucle? Dentro. Porque lo vamos a tener que hacer para cada número. Y acumular el número en el acumulador que le corresponde dentro del bucle o fuera del bucle? Dentro. ¿Y qué hacemos después que lo acumulamos? ¿Qué... ¿Qué deberíamos programar después que tenemos todo hecho esto? Me dicen mostrar. Mostrar resultados. Esto va a mostrar resultados. ¿Va dentro del bucle o fuera del bucle? Fuera. Bien. Fuera del bucle. Bien. ¿Algo más? La condición... Forma, definir la condición forma parte de eh, analizar el signo de cada número. ¿Sí? Acá estamos. Acá tenemos, eh, Javier, mostrar los resultados. Inicialización de variables forma parte de la declaración de variables. ¿Sí? Bien. ¿Están todos de acuerdo más o menos con eso que hicimos? ¿A alguien le parece que, que no? Bueno, vamos a empezar a hacerlo entonces. ¿Sí? Fíjense que no escribimos ninguna línea de código. Estamos pensando cuáles serían las distintas partes en que se corre, en que eh, está dividida la estrategia de resolución de este problema. ¿sí? Recién ahora, cuando más o menos lo tenemos pensado, ahora lo empezamos a hacer en el código. Bien. Declaración de variables. ¿Qué, qué variables creen que vamos a necesitar? ¿Qué ten, qué, nuestro programa, ¿qué tiene que recordar? El número. Bien. El número. ¿Creen que al número va a haber que inicializarlo? ¿Al número que le pedimos al usuario? No, porque se lo pedimos al usuario, ¿no? Bien. Igual, si después nos damos cuenta que hay que inicializarlo, vamos y lo inicializamos, pero... Bien. ¿Qué otra variable tendríamos que declarar? Recuerden que no pijoteamos en variables, ¿sí? Variable que queremos que necesitamos la ponemos. Si después no la usamos, la eliminamos. No es que tiene, está escrito en piedra, ¿sí? Eh, números que ingresa usuario, los números positivos, los negativos y la condición para el seguir. Bien. Bien. Entonces deberíamos, eh, un acumulador de positivos, vamos a ponerle positivos. Y negativos. Esto los debemos inicializar. Sí, sí, acuérdense que había una regla de oro que dice que los acumuladores y los, y los contadores debemos inicializarlos. Bien. Eh, Luca nos dice que positivos con cero y, el, el, y los negativos con uno. ¿Por qué? ¿Por qué unos con 0 y otros con 1 aparte que lo tenían en la ayuda? ¿Pero por qué? Porque una multiplicación por 0 te va a dar 0 y vas a perder el número que ingresó el usuario. Y si no lo pones en positivo, eh, lo, eh, lo, lo tenés que poner en positivo para mantener el signo negativo. Muy bien, muy bien. Porque el 0 es el elemento nulo con respecto a la suma y el 1 es el elemento nulo con respecto al producto. Sí, Muy bien, entonces... Los positivos, el acumulador de positivos lo inicializamos en cero y el acumulador de negativos lo inicializamos en 1 Muy bien. ¿Alguna variable más? La respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Emiliano? Ah, al sí o no. La variable de control, como dice Lucas. Muy bien. Vamos a ponerle. Yo le pongo seguir, ¿sí? Eh, ¿Deberíamos inicializarlo o no? ¿La variable? No. Si usamos... ¿sí? Si vamos a usar un do while, no hace falta inicializarlo, porque la condición vimos que está al final. Si usáramos un, un while, sí. Pero ya cuando estuvimos charlando, ahí dejemos que... Eh, todos creo que entendemos que cuando yo quiero que un código se repita por lo menos una vez, la estructura... Eh, ideal para esa situación es el do while, ¿sí? Bien, muy bien ¿Alguna otra variable? O pues así estamos bien por ahora, recuerden que puede salir que necesitemos y de, de última la, no tenemos por qué saber a priori eh, cuáles son todas las variables que vamos a usar ¿eh? las que podemos identificar las, usa, las ponemos y las que necesitamos mientras estamos codeando las agregamos, ¿sí? o si pusimos uno que al final no la usamos y vemos que no se usa, listo, la borramos y se acabó, no pasa nada. Bueno, arranque. entonces arranquemos y vamos viendo. Ahora dice, debemos armar un bucle del tipo mientras el usuario quiera. Sí, eso lo vimos, do while. Un do. La modificación de la variable de control. Hacemos la pregunta con prompt de... Eh, quiere ingresar otro número ¿sí? y el while, while con su condición, que ya la vimos ayer, mientras seguir sea eh, igual igual a ese. Ustedes le ponen la condición que se sientan más cómodos, yo me siento más cómodo validando con s ¿sí? Bien. ¿Falta algo más para armar, eh, para cumplir con este, con ese paso de la estrategia? ¿O así está bien? Está perfecto. Bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. No tenemos que esperar hasta a terminar el programa para hacer el testing. Mi recomendación es, una vez que nosotros codeamos una funcionalidad que podemos probar, lo probamos. Por ejemplo acá ya tenemos un bucle del tipo eh, mientras el usuario quiera, o sea que ya tiene una funcionalidad. Mi programa si lo ejecuto va a hacer algo, va a tener un comportamiento muy básico. El comportamiento va a ser: me va a preguntar si quiero ingresar otro número, aunque todavía no me lo haya solicitado. sí. Pero yo ya puedo, en este, en este momento, probar si funciona el do-while. ¿sí? Mi recomendación es: cuando tengan, mientras van codeando, cuando tengan una característica, una funcionalidad terminada, pruébenla, hagan el testing. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir probando a medida que vamos eh, avanzando paso a paso y probamos, y ya estamos seguros de que eso funciona, que si terminamos todas las líneas de código y después el programa no funciona. ¿sí? Y tenemos que empezar a hacer un debugging, empezar a buscar los errores en muchas más líneas de código, a ver dónde metimos la pata. En cambio, si hacemos una prueba, hacemos un, una línea de código, lo probamos, una vez que eso funciona, avanzamos y eh, le agregamos una funcionalidad, y la probamos. Entonces así es como que vamos haciendo un testing por etapas, y es más sencillo, eh, si nosotros venimos probando, y viene funcionando, y ahora voy a probar y no funciona, bueno, lo más probable es que me haya, podría ser que no, pero lo más probable es que me haya equivocado en lo último que hice. Entonces es más fácil encontrar el error. Así como está... Así como está, ya puedo probar. Vengo acá y ejecuto. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. ¿Quiere ingresar otro número? No. Y me fui. Listo. Ya con eso alcanza. Ya sé que no metí la pata en eh, esa funcionalidad. Me podría haber equivocado en el signo, en la condición. Podría ser que... Hice este tipo de ejercicio mil veces y hoy me confundí porque tecleé mal y no le di importancia o lo que sea. Y ese error, si yo no lo, no lo, no lo resuelvo ahora, lo empiezo a arrastrar con los demás errores. Entonces, eh, traten en lo posible de hacer algo y testearlo. Hacer algo y testearlo. ¿sí? Por más que sean pasos pavos, cada vez que ustedes ven que le agregaron una funcionalidad, que la pueden testear. Háganlo. ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil. Porque no van a tener un choplazo ahí de haber, y un montón de líneas de código que después no saben cómo empezar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta ahí funciona. Muy bien. Y ahora, pedir los números dentro del bloque. Dentro del bucle. Entonces, adentro del bucle, pido los números. Muy fácil. Número. Declaré la variable. Tengo todo lo que necesito para pedirlo, pues ya tengo un lugar para guardarlo. Prom. Eh, ingresé un número. Así está bien. Ahora, ¿qué hacemos? parsein Bien. Pedí el número, pero... Es un número, pero yo no lo convertí a número. Entonces, ahora... Sí. Habíamos... Acordado que todo lo que era número lo convertía a número. Muy bien. ¿Estamos bien con este punto? O, ¿O no? Sí. ¿Puedo probar? Puedo probar. ¿Puedo venir acá y hacer de teste en un console.log y mostrar el número? Una pavada, pero quiero que se acostumbren, que, te, que tengan eso de, haberlo ver, lo pruebo, más cuando están comenzando, ¿sí? más como la mayoría de ustedes que están comenzando en el mundo de la programación, eh, les va a ser más fácil de vaguear, les va a dar seguridad que van cumpliendo con las etapas, que van haciendo un código y lo van viendo crecer a su propio programa, que va cumpliendo lo que va haciendo, entonces hagan algo y, y pruébenlo. Ahí lo muestro, o sea, voy a pedir el número y lo voy a mostrar. Solamente para, ver, para saber si lo pude, si no estoy recibiendo un NAND, si no estoy recibiendo un undefined, un NULL, a ver si estoy recibiendo bien. Incluso incluso en la consola, acuérdense que si me lo muestra en azul es número, si me lo muestra en negro es eh, cadena. Entonces acá, ingreso un número, 1, 2, 3, 4... ¿Desea ingresar otro número? No. Listo, ahí está. 1, 2, 3, 4. Pude capturar el número. ¿Sí? Y está en azul. Es número, es number. Bien. Ya cumplimos con esto. Vamos a hacerle... Acá le voy a hacer una cruz. Check. Acá le voy a hacer una cruz. Check. Acá le voy a hacer una cruz. Check. Ahora, llegamos al punto que dice analizar el signo de cada número dentro del bucle. Bien, lo hago dentro del bucle. Este console.log lo saco. Ya lo probé, lo usé para testing. O lo comento o lo saco. Adentro del bucle, ¿dónde lo analizo? Bien, ahí me dice, después de ingresar el número, no puedo analizar un número acá arriba. Tengo que analizarlo después de, haber, de tener el dato del número. Ojo que es importante. ¿eh? Bien, pregunta ahora. ¿Cuántos signos, de, lo, de acuerdo a lo, a, lo, a lo que charlamos, cuando yo analizo el signo, cuántas posibilidades hay? Dos. Dos. Sí, porque recuerden que yo les dije que el cero era positivo. O sea, que sea positivo o que sea negativo. Yo voy a tener que hacer algo cuando el número sea de signo positivo y voy a tener que hacer otra cosa cuando el número sea de signo negativo. Cuando tengo que hacer así, blanco o negro, positivo o negativo, ¿qué estructura condicional me sirve para resolver este problema? If else. No, Estefan puso if. If else. ¿Sí? El if me sirve cuando quiero hacer algo y si no, no hago nada. Acá quiero hacer una cosa cuando sea positivo y otra cosa cuando sea negativo. Bien. ¿Uso dos if? Pregunta. ¿Uso dos if? ¿Podría resolverlo con dos if? If else if, me dice Santiago. Me gusta lo de Pablo. Me gusta lo de Luca. Poder se puede, pero no es correcto. Poder se puede, pero no se debe. Mostrarían la hilacha. Muy bien. Eh, Lo único, Santiago Fosa, if el SIF no. ¿Por qué if el si no? ¿Por qué le estoy diciendo a, a Santiago que if el SIF no va? Porque solo hay dos opciones. Y un if el SIF tiene dos condiciones. ¿sí? Siempre, exacto siempre vamos a tener una condición menos que la cantidad de opciones que tenemos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, if else. Muy bien. ¿Qué pongo acá? ¿Acá qué hacemos? ¿La cosa que tenemos que hacer con los positivos o los negativos? Díganme ustedes, ¿es lo mismo? Porque si no es uno, es el otro. ¿Qué ponemos ahí? En el IF. ¿Cuándo quieren caer en el IF? ¿Cuando sea positivo o cuando sea negativo? No, condiciones no. ¿Cuando sea positivo o cuando sea negativo? Positivo. Listo. Me dijeron positivo. Acá vamos a caer cuando sea positivo. ¿Sí? Esto lo vamos a testear. Vamos a poner alert... Eh, positivo. Bien, entonces, acá, negativo. Alert, negativo. Muy bien. Bien, hemos decidido caer en el if cuando el número sea positivo. Y si no, caemos en el else cuando sea negativo. ¿Sí? Para cumplir con lo que decidimos, Acá, ¿qué tendría que poner? ¿Una condición que sea verdadera cuando el número sea positivo o que sea verdadera cuando el número sea negativo? Cuando sea positivo, que sea verdadera. Que sea verdadera cuando es positivo. Si tengo que buscar, ¿por qué? Porque eh, en un if, else, cuando la, la condición se cumple caigo a la parte del if y cuando la condición no se cumple caigo a la parte del else. Entonces, cuando me tengo, esto es muy básico, pero les estoy enseñando a pensar, ¿sí? Yo tengo que encontrar una función, una condición que sea positiva, que dé que eh, verdadero cuando el número sea positivo. ¿Hay alguna otra opción que... que que no sea que dé verdadero cuando sea positivo. ¿Hay alguna otra forma de escribir una, una condición? Tengo que buscar una función que sea verdadera cuando sea positivo o que sea falsa cuando sea negativo. ¿sí? Porque si yo pongo un negativo, me va a dar falso y me va a mandar al else, que es donde están los negativos. ¿sí? Entonces la manera de pensar es que sea verdadera cuando sea positivo y que sea o que sea falsa cuando sea negativo. Hay veces que me va a convenir una o la otra, ¿sí? Depende. Bueno, por ejemplo, que sea verdadera cuando sea positivo es cuando el número sea mayor a cero. ¿Está bien ahí? ¿Qué pasó? Mayor o igual, porque el cero está incluido, ¿sí? Hay veces que yo se los voy a especificar. Hay veces que podríamos tomar como que el cero es nulo, no pertenece ni a los positivos ni a los negativos. Pero hay veces que sí, igual se los especifico, y si no, ustedes me preguntarán profe, al cero lo tomamos como positivo o como negativo, ¿sí? Bien, muy bien, fíjense que esta condición es verdadera cuando el número es positivo, pero es falsa cuando es negativo, obviamente, ¿sí? Pero hay veces que, depende cómo lo digo, es más fácil darme cuenta. Esto es muy básico, ¿no? Bien. Perfecto, Emiliano, muy bien. Listo. ¿Estamos en condiciones de, de testear? Sí. ¿O no? Sí. Le hemos agregado una funcionalidad al programa. Vengo acá y analicé el signo de cada número. Check. Check. Bueno, antes de hacer el check, lo, lo testeo. Venimos acá. Ingreso un número. 12. Positivo. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Ingreso un número. Menos 3. Negativo. Bien. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Por las dudas voy a testear el cero. ¿Sí? ¿Quién les dice? Por ahí nos equivocamos. A ver cómo me toma el cero. Positivo. Bien, ¿quiere ingresar otro número? No. ¿Sí? Fíjense que de a poquito, de a poquito, planteamos la estrategia, antes de empezar a escribir líneas de código, digo, bueno, a ver cómo voy a resolver esto, me planteo los pasos, fíjense que acá no, pedimos, no pusimos código, lenguaje coloquial, cómo le diría a alguien, instrucciones para que haga algo, sin hablar de código, y lo vamos resolviendo, y cada vez que le vamos, vamos cumpliendo con algo de esto, lo testeamos. Listo. Ahora puedo poner acá, check. Perfecto. El que sigue dice, acumulamos el número en el acumulador correspondiente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hago las cosas que tengo que hacer cuando sea positivo, ¿sí? desarrollo un poco más lo que va dentro de este, de este bloque de código, y desarrollo lo que va dentro del ELSE, lo que va dentro del IF y lo que va dentro del ELSE. ¿Sí? Lo comento, ya lo usé para testing, eso ya sé que funciona. Bien. Cuando es positivo el número? ¿Qué tenemos que hacer? Lo tengo que sumar. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En las variables cuál? En el acumulador. ¿Sí? En el acumulador de positivos. Bien. Entonces, digo positivos eh, es igual, lo hago largo, es igual a positivos, a lo que ya tengo, más el número. ¿Sí? Está bien así, lo podría poner también como positivos más igual número, ¿no? Pero está bien así. Tengo que hacer algo más. Si es positivo, ¿hay que hacer algo más? No. Bueno, entonces vamos a hacer, bien, es singular el nombre, no, positivos, es el acumulador de los positivos, o por lo menos yo se lo puse así, a, al acumulador. Bien, ¿hicimos todo lo que había que hacer con el, con el, con el signo del número? ¿Sabiendo que es positivo o falta algo más? Está bien. Bueno, entonces vamos ya que terminamos con el if, vamos a ver qué hacemos en el else. ¿Qué tenemos que hacer ahora si el número es negativo? Multiplicarlo, multiplicarlo con el negativos Bien, entonces sería negativos es igual a negativos por el número que me ingresó. Así. Es lo mismo que poner negativos por igual número, ¿sí? Pero lo pongo así que queda más explícito. El que lo quiera contraer, lo contrae, ¿sí? Bien. ¿Hay que hacer algo más con los negativos? No. Bien. Check. Ni lo testeo porque ya lo que nos queda es mostrar los resultados, que es básicamente hacer el testing, ¿sí? Muestro el resultado y con eso estoy testeando si lo que hicimos en el punto anterior funciona o no. Bueno, entonces acá dijimos que esto va fuera del bucle, mostrar los resultados. Bien, entonces lo pongo acá, ahí. Eh, me voy a ver cuánto van en la, en las cajas, los ID. Es el 8. TXT ID suma, TXT ID producto. Bueno, document, esto lo, más de lo mismo que TNM by ID. TXT ID suma.value es igual a qué. A qué es igual? ¿Cuál va acá? El depositivo, ¿sí? Entonces a la suma el de positivos. Bien. Y al que se llama, ¿cómo se llama? Producto. Entonces acaba el negativo. Bien. Y ahí mostramos los resultados. No hay nada más que mostrar. Check. Listo. Fuimos resolviendo eh, esto. Lo único que voy a hacer es, voy a acomodar los comentarios donde fuimos haciendo eso. Pedir número. viene acá. ¿sí? Para que me quede clarito donde fui haciendo cada cosa. El acumulado. Viene justo acá. Forma todo parte de lo mismo. Y mostrar los resultados en acá. ¿Sí? Y ahí, más o menos, nos queda todo resuelto. Ahora lo que nos restaría es hacer el testing. ¿Sí? Eh, vamos a probar. Primero, no me enrosco mucho. Voy a poner dos valores. ¿Sí? No lo hago en el aire. Me voy a agarrar. Eh, me voy a agarrar esto. Y voy a decir: Voy a poner el. Voy a poner dos positivos y dos negativos. Tres negativos para que me dé un signo. Para probar el signo, ¿sí? Menos por menos da más. Por menos da menos. ¿sí? Para ver si funciona todo. Entonces podría colocar. Voy a colocar el 4, el menos 3, el 2 y el menos 4. Entonces supuestamente me va a sumar los positivos, 4 y el 2 me va a dar 6 y me va a multiplicar los negativos. Voy a meter otro más, menos 5. Menos 3 por menos 4 es 12, por menos 5 es 60. Menos 60. Me debería dar 6 y menos 60 si pongo esos valores. Así que voy a poner 4 menos 3. Bueno, no sé si me voy a acordar. Cualquier cosa vengo y me fijo acá. Entonces voy a hacer el testing. 4. ¿Quieren ingresar otro número? Sí. Menos 3. ¿Quieren ingresar otro número? Sí. ¿Y cuál era? Ya me olvidé. El 2. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Ingrese un número 2. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. El otro número es menos 4. Menos 4. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Menos 5. Menos 5. Me tiene que dar 6 y menos 60. ¿Quieren que otro número? No. 6 y menos 60. Bien. Pregunta. Cuando vamos a hacer el testing de algo, debemos pensar en todos los posibles ingresos del usuario. ¿Sí? En todas las variantes. Tenemos que tener, eh, haber testeado todas las posibilidades. Con esto estamos bien, ¿habría algún caso que no contemplamos? Profe, el caso que no contemplamos es que, por ejemplo, el usuario solamente ingrese negativos, en ese caso no se estaría sumando nada y el valor de final de, del campo de positivo sería 1. No. Que ingrese positivo si no ingrese ah, ningún negativo. Al revés, al revés, que solamente ingrese positivos, en el caso de negativo quedaría en uno. Bien, muy bien. Sí, para el que no entendió, si nosotros un número vamos a tener que ingresar, vamos a suponer que ingresamos el 5, ¿sí? Y no quiero ingresar más, o quiero ingresar otro, que sea el 6. ¿Sí? Y ahora no quiero ingresar más. Voy a tener solamente números positivos. Me va a mostrar el 11. Pero negativos no ingresé ninguno. No me debería mostrar, fíjense, un 1 como negativo. Porque yo no sé si ese 1 podría ser si yo ingresé dos veces el menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Entonces yo debería ver... Que el producto de los negativos es cero. ¿Sí? No ingresé ninguno. ¿Se entiende? Bien. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Tenemos ese problema. Se nos planteó ese, esa, ese problema y tenemos que eh, programar una solución para ese problema. Lo que, En principio, ahí ya me tiraron entre todas la solución. En principio... El problema que se nos plantea es que si el usuario no ingresa ningún número negativo, nuestro programa está mostrando 1. ¿Y qué debería mostrar si no ingresa ningún negativo? Cero. ¿Sí? No, nada. Cero. Tenemos que mostrar dos números. Cero, cero. Bien. Entonces, el problema es, ¿el problema cuál es? Si el usuario no ingresa ningún negativo, nuestro programa, así como está, muestra 1 y debería mostrar 0. Entonces, ahora, ¿cuál sería la solución? Que nuestro programa, antes de mostrar, sepa, tiene que saber si el usuario ingresó algún negativo o no. Si el usuario ingresó algún negativo, muestra el resultado que dé. Pero si el usuario no ingresó ningún negativo, debe mostrar cero. Entonces, el problema sería, ¿cómo sabe mi programa si el usuario ingresó o no ingresó positivos o negativos? ¿Cómo sabe? Ya me lo dijeron por ahí, pero se lo pregunto de nuevo ahora, en este, en este momento. Con una variable flag que se active cuando mete un negativo. Bien, esa es una posibilidad. ¿Cuál otra? Un contador para negativos y otro para positivos. Bien, el de, los positivos no, no los necesitamos, ¿sí? porque vamos a mostrar cero. El de los negativos, sí. Bien, Fije, eh, si yo quiero saber si alguien ingresó un negativo, puedo contar. O puedo usar una bandera. Si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, Cualquier, lo importante es que ustedes se den cuenta de que hay un problema y de que se les ocurra alguna solución. Con la técnica que ustedes quieran, pero se les tiene... El programador es una persona que genera soluciones. ¿sí? A cada rato se les plantea problemas y tienen que generar una solución a cada cosa que se les plantea. ¿sí? El, el programador no es una persona que se ahoga en un vaso de agua. En la vida, en los es es una persona que a un problema enseguida la cabecita está pensando alguna manera de solucionar ese problema. ¿sí? Con lo que se les ocurra, sean creativos. Si me preguntan a mí, uso un flag. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el flag para qué era? Para saber si pasé o no pasé por algún lugar del código. Bueno, para saber si el usuario ingresó un número negativo, yo quiero saber si el flujo del programa... Pasó por ahí, porque por ahí solamente pasan los negativos. ¿sí? Otra solución es contarlo, que básicamente es básicamente lo mismo, o sea, por atrás es lo mismo. ¿sí? Contarlos, el contador lo van a meter ahí adentro, o sea que es exactamente igual. Yo ¿sí? puse la mente en cero y si entra en ELS, le asigno uno antes de ejecutar la operación. ¿Y cómo haces, León, para asignar un uno si entra en el ELS? Cada vez que entre al else, lo vas a poner en 1. ¿Sí? Si vos le, le asignás uno cada vez que entre al else, cada, y entonces perdés el, la multiplicación de los números. ¿Sí? Yo podría poner acá un flag. Flag es igual a 0. Y si entro al mundo de los negativos, que es el else... <coughs> pongo flag igual a 1. y ¿Sí? y ahora dónde dónde válido eso en el del negativo acá qué válido a dónde a dónde tendríamos que, que ver si en algún en algún lugar tenemos que ver si a negativos le cambiamos ese 1 por 0. O sea, la idea es que en algún momento yo tengo que pensar o validar si se ingresaron negativos o no. Y si no se ingresaron negativos, debería pisar el 1 del acumulador negativo con un 0. En el momento de imprimir los resultados. Bien, bien. Antes de imprimir la de negativos, acá, en cualquier lugar, podría ponerlo adentro adentro del while, primero, ¿adentro del while o afuera del while? Afuera, ¿sí? Bien, afuera del while. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo hago adentro del while? El, el, lo de cambiarle el 1 por el 0... ¿Cuál sería el problema de hacerlo adentro? De hacerlo acá, por ejemplo. Ahí. ¿Qué otra iteración te resetea el flag? O sea, que apenas ponga un número que no sea negativo, o sea, cuando ponga un positivo, ya ahí voy a haber cambiado el flag. Sí. Tengo que preguntar, una vez que el usuario dejó de ingresar números, ahí tengo que hacer la pregunta, ¿ingresó algún negativo? Bien. Entonces. Estamos todos de acuerdo que lo puedo hacer acá, en el medio. Lo importante es que lo haga antes de eh, mostrarlo. Entonces lo hago acá, antes de mostrar los resultados. Acá. Ahí. Si les gusta más, lo hacemos así. Ahí, antes de mostrar los negativos. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer entonces acá? ¿Cómo pregunto? Un if. Bien. Un if. Eh, ¿Y qué tendría que preguntar? No me lo digan en el código. ¿Qué tendría que preguntar? ¿Cómo hago para preguntar, para saber si el usuario ingresó un negativo o no? ¿Cuánto debería valer flag? Para que yo tenga que cambiarle el valor, cambiar ese 1 por 0. ¿Cuánto debería valer flag? 0. ¿Sí? Porque si vale 0, es como el buzón con la que yo lo dejé con la banderita baja y sigue baja. Si yo a flag lo inicialicé con 0, cuando arrancó el programa, y cuando tengo que mostrar los resultados, sigue valiendo 0 eso me está diciendo a mí, no ingresaron ningún negativo. sí. Y yo quiero cambiarle el 1 por el 0 a la variable negativo si no ingresaron ningún negativo. Bien, entonces si flag es igual igual a 0, ¿Qué ¿Qué hago? ¿Puedo hacer esto? Por ejemplo, hago eso, hago un else, y sigue valiendo cero, muestro cero y si no muestro así. ¿Podría hacer eso? ¿Eso funciona? Eso funciona. Funcionar, funciona. Pero hay algo más fácil que me lo dijeron por ahí. La suma está fuera del else. Ah, claro, está fuera. Bueno, bueno. Claro, lo puedo hacer así. Lo puedo hacer así, con un if else. Pero como dijeron los chicos, lo puedo hacer con un if. Entonces lo dejo, voy para atrás. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo lo resuelvo? Cambiar el valor... Bien, acá adentro digo negativos. Es igual a cero. Entonces, esta línea se ejecuta siempre. Lo que pasa que si... En el momento que yo pregunto, antes de mostrar, pregunto si ingresaron negativos. Si no ingresaron negativos, esta condición va a ser verdadera, porque la bandera va a seguir valiendo cero. Y en ese caso, yo reseteo la variable, la paso a cero. Entonces acá voy a mostrar cero. O sea, si esta condición es verdadera, cuando llegue acá, negativos va a valer cero. Y si esta condición es falsa, me voy a saltear el bloque de if, y acá negativo va a traer el valor que trae, o va a traer, nunca va a traer el 1 el por culpa de esto. Si trae el 1 es porque fue menos 1 por menos 1, lo que sea, pero va a traer el valor. Bien, entonces, esto soluciona el problema, aparentemente, ¿no? Lo probamos. Sí, vamos a probarlo. Ingreso un número, 12, 5, 7, y ahora digo que no. Ingresé 12, 5, son 17 y 7, 24. Le digo que no. Y me muestra 24 en los positivos y me arregló y ahora me muestra 0 en los negativos. Vamos a, vamos a ver si pongo un negativo, a ver si no, no metemos la pata y muestra 0 siempre. Ingreso un número, menos 3. ¿Quiere ingresar otro número? No. Y me muestra 0 arriba, que está bien, no, no, no ingresé ningún positivo. Y ingresé un negativo, me lo muestra ahí y funcionó. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora vamos a resolverlo, vamos a suponer que a alguien se le ocurrió el contador. Entonces vino acá y en lugar de flag... Usamos un contador, contador de negativos. ¿Sí? Y lo inicializamos a cero, porque como los contadores hay que inicializarlos a algún número, lo, lo inicializamos a cero. Entonces, acá, cuando llegamos a los negativos, ¿qué hacemos? Hacemos contador de negativos más más. sí Bien. Bueno, ¿y cómo lo arreglo acá? ¿Qué hago ahora acá abajo? ¿Qué hago acá en la condición? ¿Cómo sería la condición para que esto funcione? ¿Sí? Lo mismo, no distinto de cero, porque si es distinto de cero, significa que metieron un negativo. Guarda, ¿eh? Es lo mismo, pero ahora con la variable flag. Eh, contador de negativos, si sigue valiendo cero. Me, me importa... ¿Me importa la cantidad, si es 1, si es 3, si es 20? ¿Me importa? No. No me importa mucho si pusieron... Me importa que no sea cero, ¿sí? Por eso, esto está bien. Esto está bien. Pero como diría Guido, no tan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy contando, estoy poniendo una variable, contador más más. ¿Sí? No importa. A la, a la variable hacer más más o, a, o hacer eh, asignarle un 1 es lo mismo para el caso. Eh, pero estoy usando un contador que está bien, es una solución y está perfecto. Pero para estas situaciones el patrón que habría que usar es usar un flag. ¿Sí? Hay que acostumbrarse que si ustedes quieren saber si pasé por algún lugar del código, ¿puedo usar el contador? Sí. Pero con un flag lo resuelvo. ¿Sí? ¿Para qué voy a estar contando cosas que... Eh, a mí lo que me interesa es que sea cero o que sea igual a cero. Fíjense que en las dos soluciones preguntamos si esa variable era igual a cero. Entonces, si nos da lo mismo hacer de las dos cosas, y háganlo con flag. Así que es lo que corresponde. Sí. Bien. ¿Funciona? Sí, vamos a ver que funciona exactamente igual. Pero no lo uso como contador en realidad, porque no me están pidiendo que diga la cantidad de negativos. Si acá pongo menos 3 y no quiero ingresar nada, me muestra menos 3, pero si pongo el 23 y no pongo ningún negativo, funciona, me lo pone en 0. ¿sí? Así que está perfecto igual, como solución está bien, pero si vemos las diferencias y usemos el, la bandera, entonces voy para atrás. ¿Sí? Esto me dice que es un programador que sabe, que por lo menos que conoce las banderas, y sabe dónde usarlas. ¿sí? Bien. Ahora nos dice, al presionar el botón, pedir números hasta que el usuario quiera. Ya lo sabemos todos. Most o sea... Pedimos números, pedimos números, pedimos números, pedimos números. Y cuando el usuario no quiere ingresar más números, le decimos cuál fue el mayor número ingresado y el menor. ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ir viendo es cuál es el mayor y el menor. Y acá arriba tenemos que poner el máximo, y acá abajo tenemos que poner el mínimo. Para poder explicarle en código a la computadora los pasos que tiene que seguir, primero los debo entender yo, ¿sí? los pasos. Recién cuando la tengo clara yo como, como ser humano, de cómo lo resolvería yo si no existiese la máquina, recién ahí puedo arrimar el bochín planteando una estrategia para explicarle a la máquina lo que tiene que seguir. sí Entender de un lenguaje de programación es poder traducir unos pasos para que lo entienda la máquina. Lo más importante no es entender la sintaxis, sino poder desarrollar los pasos. ¿Sí? Eso es lo, el, la tarea del programador. Hacer el código es lo más fácil. Lo más difícil es poder eh, plantear la la serie de pasos que me van resolviendo el problema en un orden lógico y que siguiéndolo eh, se vaya a resolver. Cualquiera puede, aprender a eh, cualquiera puede aprender un lenguaje de programación, lo que más cuesta es darnos cuenta de generar la lógica. Cualquier eh, cocinero puede seguir una receta, no hay que ser cocinero para seguir una receta de cocina, pero, el, ¿quién es el capo? Y el cocinero que se le ocurrió la primera vez esa receta. ¿sí? Bien. Consejo para empezar a ejercitar, ¿sí? cuando empezamos a programar, tenemos que empezar de a poquito a generar código, es agarro lápiz y papel, me imagino que en el mundo no existen las computadoras y que yo soy una computadora y que los demás me van a dar, me van a dar órdenes a mí. Entonces, imagínense que me dicen, mira Cristian, a vos te van a, te van a empezar a preguntar, eh, o vos pregunta números, y agarra a alguien, pregunta números, y después que no te quiera contestar más, decime cuál fue el número máximo y el mínimo que te, que te dijo. Entonces yo me agarro, me agarro un anotador, ¿sí? entonces me pongo a pensar, bueno, ¿qué me pidieron? Que pida números, bueno... Acá voy a anotar el número que me piden. ¿sí? Lo voy a anotar acá. ¿Y qué tengo que informar? Y voy a tener que informar cuál es el número máximo que me dijeron. Lo voy a anotar ahí. Y voy a tener que informar el número mínimo que me hayan dicho. Y lo voy a anotar acá. sí, Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a agarrar a Pablo, que está, es el último que veo ahí en la lista del chat. Y le voy a decir, Pablo, decime un número. Siete. Bien, entonces lo anoto ahí. Espera que lo voy a anotar en otro color. Lo anoto siete. Bien, entonces, por las dudas que Pablo me diga que no quiere seguir ingresando más números, como es el único número que pedí, lo anoto acá y lo anoto acá. Entonces, ahora le pregunto a Pablo, vamos a suponer, no me respondas esto. Le digo, Pablo, ¿vos querés ingresar otro número? Y Pablo me dice que no. Bueno, en el momento que Pablo me dice que no quiere ingresar más números, yo lo que tengo que informar es lo que tengo acá y lo que tengo acá. Pablo, el número máximo fue 7 y el número mínimo fue 7. Muy bien. Ahora, pero vamos a suponer que Pablo no me dice que no. Yo le digo, Pablo quiere ingresar otro número y me dice que sí. Entonces yo le digo, Pablo, decimos un número. 10. Bien, entonces todos los números que me diga Pablo los guardo acá. Entonces ahora me dijo 10. Ese es el nuevo número. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es fijarme si ese nuevo número es un nuevo máximo o un nuevo mínimo, porque hasta ahora tanto mi máximo como mi mínimo es el número 7. Entonces voy a agarrar y voy a decir, para saber si tengo un, un nuevo máximo o tengo un nuevo mínimo, lo que me voy a fijar es si el 10, el, el nuevo número ingresado por Pablo, es más grande que el máximo o es más chico que el mínimo. Entonces digo, 10, ¿es más grande que 7? Sí. Entonces tengo un nuevo máximo. ¿Qué significa? Que ya el 7 perdió el puesto y tengo un nuevo máximo que es el 10. Y ahora pregunto, ¿10 es más chico que el mínimo que 7? No. Entonces, ¿qué significa? Que el 7 sigue siendo el mínimo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, cuando yo pregunto si es mayor al máximo, y me dice que no, ¿es un mínimo? No. Porque cuando yo tengo, imagínense que yo tengo el máximo acá, y acá tengo el mínimo que no esté acá arriba, no significa que va a ser menor al mínimo, podría estar entre los dos. Hay números, cuando yo tengo máximo y mínimo en una recta numérica, hay números que los tengo entre el máximo y el mínimo. ¿sí? Entonces, que no sea máximo, no significa que sea mínimo, no necesariamente. Entonces, yo tengo que preguntar, en este caso... Debería preguntar si es un máximo ese número Y aparte preguntar si es un mínimo No debería concluir, o sea, básicamente no es un if-else No es máximo o mínimo Puede estar en el medio de los dos Si está en el medio de los dos el número, ¿me interesa? Si está en el, mini, en el medio, no La verdad es que no me interesa para nada, a mí me interesa nada más ¿Para qué me interesa saber si el, el nuevo número ingresado es máximo? ¿Para qué me interesa conocer eso? Para sobreescribir el máximo anterior. Para lo mismo, que me interesa si el nuevo número ingresado es un mínimo? Para, para sobreactualizar el mínimo. Si está en el medio de los dos, no hago nada. Quedó ahí. Los importantes en este ejercicio es el máximo y el mínimo. Entonces, ahora le digo a Pablo... ¿Querés ingresar otro número? Y me dice que sí. ¿Y cuál me decís, Pablo? 15. Entonces, el 15... Lo guardo acá. Y pregunto, ¿15 es mayor a 10? Sí. Bueno, actualizo. Como es mayor, lo actualizo. ¿15 es menor a 7? No. 7 sigue siendo el mínimo. Ahora, copate, Pablo, y decime uno entre los dos. Te digo, decime otro número, Pablo. Y me dice 9. Muy bien, Pablo. Entonces, vengo acá y me dijo 9. Entonces digo, ¿9 es mayor que 15, que es el máximo? No. Entonces el 15 sigue, sigue quedando como máximo. ¿9 es más chico que el mínimo? No, entonces el 7 sigue quedando como mínimo Y fíjense que así yo voy pidiendo números Y voy preguntando si tengo un nuevo máximo O tengo un nuevo mínimo Y si tengo un nuevo máximo lo actualizo Y si tengo un nuevo mínimo lo actualizo Y en el momento en que Pablo no quiere ingresar más números Ya está, me limito a decir esto El máximo es este y el mínimo es este Bien con todo esto, ¿sí? fíjense que mi recomendación, cuando tienen que generar un algoritmo, tomen ustedes el lugar de la máquina. ¿Cómo lo harían ustedes como seres humanos? Porque al igual que lo hacen ustedes como seres humanos, se lo van a decir a la máquina. Si ustedes lo pueden resolver, hacer todo este acting y empezar a ver, a ver qué necesito para hacer esto, tal cosa, de dónde lo saco, de tal lado, y qué hago con eso, tal cosa, pueden empezar a identificar los pasos que deberían seguir. Ustedes mismos, si les falta un dato, no van a poder seguir. Ah, no, eh, no puedo seguir porque me faltó pedir tal cosa. Bueno, a ver en qué momento lo tenías que pedir, seguramente antes que ahora. Bueno, a ver, fíjate. Vayan haciendo todo esto, por lo menos cuando empiecen a programar. Después van a ir viendo que las cosas básicas, que se repiten mucho, ya no, no van a tener que hacer tanto acting y hacer todo. Pero cuando ustedes se enfrentan con algo nuevo que tienen que resolver, ¿sí? hagan toda esta historieta antes de programar. Bueno, vamos a plantear la estrategia entre todos, y después les doy un poquito más para que... Para que prueben. ¿Qué hacemos primero? Declaramos las variables. Muy bien. Vamos a pasar un poquito en limpio. Declaramos las variables. Una vez que declaramos las variables, ¿qué hacemos? Preguntar el número, me dice León. No. Creamos el bucle do while. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que se adelantaron, Pablo y Jorge, eh, León y Jorge. No voy a pedir un único número. Entonces, eh, armo un bucle, del tipo, eh, mientras que el usuario quiera. Mientras usuario quiera. Y al igual que como hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? para este tipo de situaciones, el bucle que nos viene bien es el do while. Muy bien. Ahí lo armó. Armarlo significa, nos acordamos de la variable, de seguir, hacemos la pregunta, la guardamos en la variable, do while, while seguir igual igual a ese, listo, eso ya sale con fritas. ¿Sí? Armar el bucle. Después lo que tenemos que pensar es qué hacemos, a, qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después. Sí. Bien. Listo. ¿Qué? Armamos el bucle. ¿Qué hacemos? Vamos a poner, vamos a cambiar, vamos a poner, eh, vamos a pensar dentro del bucle. Vamos a poner acá, qué hacemos dentro del bucle y acá qué hacemos después del bucle, sí, así nos va quedando claro eh, qué tenemos que hacer. Bien, vamos a pensar primero qué hacemos en el durante, en cada iteración. Dentro del bucle pedimos el dato, sí. Entonces pido un número. Bien. ¿Qué hacemos con el número? Analizamos si es mayor o menor al máximo y al mínimo respectivamente. Pregunta. Eh, ¿Cuánto vale el máximo y el mínimo? ¿Cuánto deberían valer? Bien. Federico dice, eh, yo le asigné el mismo valor en el primer ingreso. ¿Se acuerdan cuando hicimos, cuando hice todo el acting? Que había ingresado... Me había dicho Pablo el 7 y yo le asigné el 7 al máximo y al mínimo porque era el, el primer número que pedía y como era el único número ya directamente se los asignó. Bien, entonces, pero para hacer eso tengo que hacer algo antes. Tengo que saber que sea el primero o no antes de asignar el número ingresado al máximo y al mínimo, porque ahí voy a hacer algo medio raro, directamente de prepo se lo voy a asignar al máximo y al mínimo, debería, eh, debo reconocer si ¿sí? estoy pidiendo por primera vez. ¿Sí? Tengo que saber si, tengo que, si lo pido por primera vez actualizo. Si lo pido por primera vez si es así inicializo estoy escribiendo mucho, máximo y mínimo max y min caso contrario eh, me fijo si tengo un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Bien, eso eso forma parte de esto. Eh, vamos a poner eh, Vamos a agregar esto. Y los actualizo, es ser necesario. ¿Sí? Bien. ¿Hay que hacer algo más? ¿Dentro del bucle? No. ¿Después del bucle? ¿Hay que hacer algo después del bucle? O sea, obviamente después del bucle, después del bucle, después del bucle significa cuando el usuario no quiere ingresar más números, muestro la información, ¿Sí? que sean el máximo y el mínimo, muestro la información, es mostrar el máximo y mínimo, ¿Sí? que es para lo que nos pidieron hacer esto. ¿Hay que hacer algo más? ¿Con eso ya estamos? Bien. Declaración de variables. ¿Qué variables usamos? Vamos a hacerlo entre todos. Número. Bien. ¿Lo inicializamos? Pregunto siempre lo mismo, pero... ¿Número? ¿Lo inicializamos? No. Porque lo vamos a inicializar con un ingreso del usuario. Bien. Máximo y mínimo. Bien. Máximo. Mínimo podría buscar como una solución de máximo y mínimo que en los lenguajes eh, está, existe un, el valor máximo de, de hay lo que se llama rango de valores que puede tomar una variable y podría agarrar, por ejemplo, para el máximo el mínimo valor que se pudiera guardar en una variable en la capacidad de memoria de esa variable ¿Para qué? Para que el primer valor ingresado lo supere. Y como mínimo, el valor más grande de todos, que, que se banque la capacidad de memoria de esa variable para que cualquier valor que ingrese entre. ¿Sí? Max value y min value. Bueno, se podría hacer así, pero quiero que practiquen otras herramientas, entonces no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer como lo estuvimos charlando. ¿sí? No quiero inicializar con valores ficticios. ¿Sí? Eh, esas variables. Quiero asignarle un valor ingresado por el usuario, ¿sí? ya sea máximo como mínimo. Cualquier, cualquier cosa que hagan que resulte, recuerden que está bien. Pero yo lo voy a hacer de esta manera. Muy bien. Y la variable seguir, ¿no? Que la pusieron por ahí. Respuesta: Let seguir. Y no la inicializamos. ¿Por qué? Porque vamos a usar un do while. Muy bien. Eh, un flag o un contador. Bien. Porque tenemos que saber el, que lo hicimos por primera vez. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Eh, ahora la declaramos. Arma un bucle del tipo mientras el usuario quiera. Listo. Ya lo sé armar. Voy a hacer un do while voy a asignar a número la respuesta a la pregunta si el usuario quiere seguir eh, ingresando números quiere ingresar otro número y el while con su condición mientras seguir sea igual igual a s Listo, ahí ya hice el armado del bucle del tipo mientras el usuario quiera. Dentro del bucle. O sea que todo esto... Adentro del bucle. Ahí. Y esto que quedó acá, después del bucle, bueno, lo dejo ahí después del bucle. ¿Sí? Bien. Pedimos el número, ¿sí? Bien. Pido el número. Número es igual a parseInt. Ingrese un número. Y ahora me dice, debo reconocer si estoy pidiendo por primera vez. Bueno, ¿qué...? ¿Qué técnicas usaron para darse cuenta si lo estábamos por, pidiendo por primera vez o no? Un if. Bien, el prompt de si quiere ingresar otro número tendría que estar asignado a seguir. Bien, bien, mala mía. Bien, bien, menos mal que... Estuviste atento. Sí, perfecto. Bien. Eh... <coughs> Usé un con un flag un flag bien eh, para qué un switch Agustín para que usas un switch un switch para ver si flag era 0 o 1 me parece que usaste eh, una bomba atómica para matar una hormiga es como demasiada estructura tiene un switch para evaluar eso para eso o, bueno, bueno, ponele yo no lo usaría, pero está bien si vos lo usaste, funciona igual ¿sí? bien eh, con un contador inicial cero y después contarlo al final del bucle es suficiente bueno se puede usar un contador se puede usar una bandera la que a ustedes les guste yo voy a usar una bandera en este caso, en este caso, porque no tengo nada que contar. Si estuviera haciendo un ejercicio donde yo realmente tengo que contar algo eh, y ya uso un contador que se va incrementando, usaré un contador. Pero como lo único que tengo que saber es si estoy en la primera iteración o no, voy a usar una bandera. Pero si ustedes quieren usar un contador, úsenlo. Recuerden que la misma lógica de programación la podemos hacer de un montón de maneras distintas, ¿sí? Si yo tengo que contar porque tengo que calcular promedios o para algo me están pidiendo que cuente la cantidad de números que pedí y mato dos pájaros un tiro, cuando el contador sea cero es la primera vez y después lo uso para otra cosa, para seguir contando. Como no me interesa contar la cantidad de números, ¿sí? me sirve para resolverme este problema de saber si estoy en la primera iteración o no, lo voy a mantener más sencillo con una... Eh, lo voy a, a mantener más sencillo con una, eh, una... una variable bandera, que sea 0 o 1, ¿sí? Claro, Tomás, como dice Tomás. Eh, pero ustedes pueden usar la que les sienta cómodo, con la que ustedes se sienten cómodos, ¿sí? Bien, entonces voy a declarar acá una bandera y lo voy a inicializar en cero. Entonces acá, para saber si estoy pidiendo algo por primera vez, voy a preguntar si flag sigue valiendo cero. Entonces, la primera vez voy a entrar acá y las siguientes veces, ¿dónde voy a entrar? O, o sigo. ¿Qué hago? ¿Hago un else o no, o no es necesario? If else if. No es necesario. ¿Sí? ¿Podría... ¿Para qué hago el fly igual igual a cero? ¿Para qué hago? ¿Para qué genero este bloque de código? ¿Cuándo quiero entrar acá? Cuando sea la primera vez. ¿Para qué? Bien, para entrar, y que la primera vez, que tengo que hacer? Lo que dice acá. Debo reconocer si estoy pidiendo por primera vez, y si es así, inicializo Maximin. Bien, sí, ya lo habíamos analizado antes. Entonces, digo que Max, máximo, es igual a número y mínimo, también. ¿Sí? Entonces acá voy a entrar la primera vez. ¿Cómo hago para que no entre las siguientes veces? Que el flag valga 1. Que el flag valga 1 acá. Flag es igual a 1. Ahí. Dentro del if. ¿Qué diferencia hay? ¿Cambian algo que lo haga dentro del if o fuera del if, ahí adentro del if, o que lo haga afuera? ¿Cambia algo? Bien, como dice Agustín, el flag lo puedo poner en, en, en cualquier lugar. Bien, pero como dice Lucas, el programa va a funcionar igual, pero si lo dejo afuera... Cada vez que el usuario pide un número, le voy a estar sobreescribiendo al flag 1, 1, 1, 1, 1. La realidad es que no pasa nada, funciona igual, porque vale 1 y yo en la siguiente iteración, como no vale más 0, ya no entro ahí. Pero ¿para qué voy a estar? Si puedo elegir dónde lo escribo, ¿para qué lo voy a poner ahí afuera? Si lo pongo ahí adentro, que es el único lugar que quiero que me interese. para que Le cambio el estado a la bandera y ya nunca más. En las siguientes iteraciones, por más que sean un millón de números que ingresa el usuario, listo. Yo sé que ese bloque de código se me ejecuta una vez y ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, llegamos a la conclusión de que está eh, mejor ahí adentro. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos acá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice acá? ¿Caso contrario? Me fijo si tengo un nuevo máximo o un nuevo mínimo y los actualizo de ser necesario. ¿Cago un else o no es necesario? O directamente lo pongo ahí. Un parte Un else. No es muy necesario porque eh, está bien, la primera vez, la primera vez voy a entrar a los dos, pero ya la siguiente no. Esto eh, pasa la primera vez, ya después lo voy a pasar por alto. O sea que poner un else es como, como eh, meter un bloque más que no, no, no cambia. ¿sí? Ahora debería verificar si. ¿sí? ¿Y ¿Qué? Si tengo un nuevo máximo, vamos a hacer. ¿Cómo verifico si tengo un nuevo máximo? Bueno, Mariano, ya fue un paso más. Vamos a ver cómo cómo si número es mayor a máximo, bien. Si número es mayor al máximo que tengo. ¿Y qué hacemos? Si el número es mayor a máximo. Ahí me dice que los tengo que actualizar. ¿Cómo lo actualizo? Si el número ingresado es mayor al que yo ya tenía como máximo, ¿qué va a pasar? Lo, máximo es igual a número. Bien. Máximo es igual a número. ¿Pongo número mayor o igual a máximo? ¿Es necesario? Es redundante. En realidad, que sea igual, lo que me va a conseguir es que pisar el mismo número. Si yo como máximo tenía 30, le voy a pisar el 30, o sea que no es necesario. Me cambia el valor, el valor final, no me lo modifica, ¿no? Pero no tendría sentido. Muy bien. O sea que si el número no es máximo, entonces es mínimo. Y digo, que escribir mal ahí. Y digo, mínimo es igual a número. Otro if. Bien. Porque ya lo habíamos analizado. Que no sea máximo no significa que sea mínimo. Puede estar entre medio de los dos. Entonces no es un if-else. ¿sí? <ríe> Hago otro if. Me dicen if número es menor a mínimo, están todos de acuerdo, así está bien, dos if separados Mariana, usted en el flag se modifica entre el primer if cuando sale cero así nomás por eso va... Algunos me dicen que se podría poner un else if. ¿Qué cambia si, si pongo un else if? ¿Qué mejora? Acá dicen que pongo un else if. Ahí. ¿Y, y qué gano con eso? Nada, me dice Estefan. qué no hay else. ¿Qué diferencia hay entre poner dos if aislados? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esto, dos if y esto? Hay diferencia. eh. Hay diferencia. Para mí mejor así. ¿Pero por qué? Bien. Bien. Eh, Julio, me dices que va a ser dos preguntas. Siempre va a ser dos preguntas. Porque si yo hago esto, hago dos preguntas. La de un if y la del otro. Lo que pasa que si hago esto, en el caso de que esto sea fa y verdadero, esto ya no lo hago. Si el número es mayor al mínimo y ya es verdadero, no pierdo tiempo en preguntar si el, número, si el número es mayor al máximo, no pierdo tiempo en preguntar si es menor al mínimo. ¿sí? Porque si es mayor al máximo, seguro que no va a ser menor al mínimo. ¿sí? Entonces, funciona de cualquiera de las dos maneras, pero de esta manera, solamente con meterle un else acá, si esto es verdadero, no me ahorre una... Eh, consulta, una condición ¿sí? nada más que eso gano bueno, solamente con un else me sale barato sí entre poner el else y no ponerlo lo pongo ahí y cuando este sea verdadero acá no pierdo tiempo, actualizo el máximo y no tendría que actualizar el mínimo ¿sí? El... no necesito un else ¿El else, acá? ¿Cuándo caería en el else? Si yo hago un if, el sif, else. ¿Cuándo caigo en el else? No, Lucas Ferrini me dice nunca. Sí, hay casos donde caería en el else. Cuando está entre los dos? Muy bien, Santiago. Si el número no es mayor al máximo, voy a caer acá. Y voy a preguntar si es menor al mínimo. Y si también es falso, es porque está en el medio. Y tendría ahí, ahí caería en el else. Ahora la pregunta es, ¿tengo que hacer algo cuando estoy entre los dos? No. Si no tengo que hacer nada, ¿para qué voy a meter un else con un bloque vacío? Directamente no lo meto, es opcional. Es como el default del switch, el else solito ahí. Caigo en el else cuando no caí en los anteriores, ¿sí? Si no tengo nada que hacer, exactamente, no lo ponemos. Entonces, si tengo que elegir entre poner dos if, en este caso, en, en poner dos if aislados, le meto un if, un else, y lo enganché con eso. Y ya, si esto, no, si esto se cumple, listo, no pierdo tiempo. Si encontré un nuevo máximo, seguro, el número no va a ser mínimo. Que este sea verdadero. Si este es falso... Puede ser que este sea verdadero o falso. Pero si este es verdadero, póngale la firma de que este va a dar falso siempre. Entonces, ni me caliento, por eso pongo un else if. Bien. Sí, Rodrigo está bien. No es obligatorio. De hecho, ya lo. Seguro que ya lo usamos en algún ejercicio. Eh, puedo completamente, o sea, el if el if me viene a resolver problemas como este. Cuando yo tengo más de estas dos opciones, eh, por la razón que estamos hablando, siempre eh, programaría eso. ¿sí? Así me ahorro una condición. Bien. Bien. Entonces, me fijo si tengo un nuevo máximo, un nuevo mínimo, y los actualizo a ser necesario. Y ahora me queda esto al final. Ahora vamos a ver si después, ahora le vamos a pegar una vuelta de tuerca. Por ahora lo dejamos así, ¿sí? Bien, ahí está, lo contestó Mariano. ¿Vieron cómo hicimos un, elf, un if solo al principio, condicional simple, y después hicimos un if else? Bueno, un else no puede vivir sin su if, pero un if puede vivir sin else, ¿sí? Entonces ahí tengo un if, el if y el else es condicional, ¿sí? Bien, acá tengo que actualizar, eh, mostrar la información. Entonces, a ver cómo se llama. TXT ID máximo, TXT ID mínimo. Máximo. Bien. Eh, y ahí aparentemente cumplimos con, con todo lo que nos planteamos en el, en el análisis de la estrategia. Declaramos las variables, armamos el bucle pedimos el número, nos fijamos si estaba en la primera iteración, eh, si no estaba en la primera iteración, podríamos hacer acá un else if, fíjense, acá hay un if, y acá hay otro if. ¿Estoy acá o no estoy acá? Si, si me sale económico podría hacer un else if, ¿no? ¿Por la misma razón? Bien. Eh, entonces... Saco estos dos y puedo enganchar acá. Else. ¿Sí? Si este es falso, eh, bien, eso funcionaría. Entonces acá puedo decir, o oh, estoy en la primera iteración, o oh, es un máximo, o oh, es un mínimo. Podría. ¿Sí? Bien, pero ojo, nunca llegaríamos a esto de movida. ¿Sí? Fíjense que como lo analizamos, no llegaríamos. Como, no, como, lo analizamos, como lo analizamos, llegamos a esto. Que yo vea que acá pasa algo así y me dé cuenta que los puedo unir, no los voy a unir, los voy a dejar separados porque vamos a hacer otra cosa. Pero primero lo vamos a probar. Eh, vamos a ver si esto funciona Ingreso un número, 5 ¿Quiere ingresar otro número? No Y me dice que el máximo es 5 y el mínimo es 5 ¿Sí? Vamos a arreglar algo, no me gusta acá porque yo no veo cuál es el máximo y el mínimo No lo estoy viendo, vamos a hacer esto, miren Vamos a el HTML, acá Acá están los inputs, eh, no sé por qué lo pusieron en mayúscula, ¿No? es lo mismo pero no se estila, vamos a ponerle input en minúscula. Al html le da lo mismo, pero vamos a poner en minúscula. Acá arriba del de máximo vamos a poner un label, hagamos label, hacemos tab y nos autocompleta esto, este for lo sacamos, así. Y acá adentro le vamos a poner máximo. Y acá arriba del segundo vamos a poner un label, label tab, y borramos ese for que no lo vamos a usar, y en el medio de la etiqueta de llave, apertura y cierre vamos a poner eh, mínimo. Mínimo. Bien. ¿Dónde quedó? Ahí. Nada más para que aparezca. Sí, acá máximo, mínimo. Acá dice el máximo y el mínimo. Pero el playholder, cuando le damos valores, desaparece. Entonces, vamos a aclararlo. ¿Sí? Eh, si querés. Podría, ¿Podrías hacer lo mismo? Sí, Lucas, si querés podrías hacerlo. Muy bien. Eh, entonces, por ejemplo, pongo 12. ¿Quieres ingresar otro número? Sí. Pongo 4. ¿Quieres ingresar otro número? No. Y me muestra el 12 y el 4. Ahora, eh, pongo 12. 12. Sí, pongo cuatro. Sí, y ahora pongo uno en el medio de los dos, el 8, por ejemplo. Sí, para ver si eso o no. Quieren hacer otro número, no. Funciona. ¿Qué podremos hacer acá? Yo acá tengo máximo es igual a número. Y acá también tengo máximos igual a número. Y acá tengo mínimos igual a número. Y acá también tengo mínimos igual a número. sí Fíjense que recién ahora que planteé la estrategia, agarré lápiz y papel, hice el acting de cómo lo resolvería yo como ser humano... Después, eh, para entender los pasos que debería realizar. Una vez que entendí los pasos que debería realizar, lo plasmé en las indicaciones, en pseudocódigo, o sea, hacer toda la actuación como ser humano de lo que debería hacer la computadora me sirvió para entender qué necesito hacer, no el cómo, sino el qué. Lo escribo en lenguaje humano, ya sé más o menos el orden, y después me fijo cómo lo hago. Y esa es, mi, esa es mi primera versión del código. Y yo les dije que a veces la primera versión del código no es la versión definitiva. Deberíamos repasarlo y mirar, me gusta, no me acuerdo ahora quién me lo puso en el chat, que lo había hecho funcionar pero no le gustaba el código, lo veía raro. ¿sí? Bien, y es lógico, y eso nos pasa a todos y nos va a pasar. Siempre. Porque nosotros venimos haciendo la, el análisis de un algoritmo nuevo y lo importante es hacer el testing y que pase el testing, que funcione. Y después empezamos a mirarlo y a mirarlo y lo releemos y lo releemos y vemos dónde podemos toquetear algo ahí, para dejarlo un poco más lindo, para que no se vea tan raro. Y acá lo que yo veo, ¿sí? a medida que ustedes van avanzando como programadores, van agudizando la vista... Veo que es, hay veces que no se puede. Por ejemplo, yo veo que esta, cuando ven código repetido, presten atención a ver si pueden unificar ese código. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los alerts? Que unificábamos los alerts al final. Pero eso lo vemos después de que terminamos de codear. Es imposible darse cuenta sobre la marcha. ¿sí? Esas cosas las reconocemos cuando estamos repasando nuestro código. Y hay veces que hay cosas que nos, que nos llaman la atención. Por ejemplo, a mí me llama la atención que acá dice máximo igual a número y acá también. Y me pregunto, puede ser que no, pero puede ser que sí. Me pregunto, si en varios lugares del código tengo que hacer lo mismo, ¿podría unificarlo eso? ¿Cuándo, ¿cuándo voy a asignarle el número a máximo? La, cuando flag sea cero. O cuando el número sea mayor a máximo. ajá, ¿Y cuándo le voy a asignar el número al mínimo? Y bueno, está dentro de este if, o sea que cuando pase esto, y está dentro de este if, o sea, cuando pase esto. Entonces yo digo, si pasa esto, o pasa esto, tengo que hacer esto, ¿no podría unificar las condiciones con un or? uno o el otro, si flag es igual a igual a cero, o el número es mayor a máximo, ¿no podría poner máximo es igual a número? Y si flag es igual igual a cero, y el número es menor a mínimo, ¿no podría poner mínimo es igual a número? ¿Probamos? A ver si, fíjense. Voy a traer... Esto acá, esta condición, la saco de acá y la pongo acá. Y hago O. Si estoy en la primera iteración, O, el número, es más grande que el máximo, tengo un nuevo máximo, me sirve eso. Bien, entonces, este no va a estar acá. Este flag, no lo, no lo voy a poner acá, ahora veo dónde lo pongo. Bien, saco todo esto. Me quedo hacerlo del mínimo. Y si no pasa esto, por alguna de las dos razones. Bueno, y si no pasa esto, puedo preguntar, y acá no puedo poner el if, porque quiero hacer esto, si FLAG es igual igual a cero, o el número es menor que el mínimo, mínimo es igual a número. Y le cambio el valor de la bandera acá. ¿Por qué? porque yo quiero preguntar, quiero la primera vez cuando flag valga cero, entrar a ese if y también entrar a este if. Una vez que entre a los dos if, le cambio el valor a la bandera, y en las siguientes iteraciones, esto va a ser falso, y esto va a ser falso. ¿Cuándo voy a volver a entrar acá? En las siguientes iteraciones, cuando pase esto. Y esto funciona, vamos a probarlo. Si yo pongo el 3, digo que sí, y pongo el menos 23, y le digo que sí, y pongo un 90, y le digo que no, me dice que el máximo es 90 y el mínimo es menos 23. ¿Sí? Hasta ahora nosotros con estructuras repetitivas. ¿Sí? Tenemos la estructura while, que tiene la condición. Acá tiene la declaración de la variable de control. ¿Sí? Eh, let variable par control, con algún valor inicial, sí no sé, cero, para poner algo. Acá tenemos la condición, y acá adentro teníamos la modificación de la variable control, que también se le dice incremento, aunque porque puede ser incre de incrementar, decrementar, o cambiar el valor, como por ejemplo la variable seguir, se le dice en la jerga el incremento. sí Acá la modificación de la variable de control o incremento. Incremento. Bien, habíamos visto que esas eran las tres características importantes de una estructura repetitiva. ¿Qué pasa? Si yo tengo un while y tengo un, un programa con un montón de líneas de código, ¿qué es lo único que voy a ver a simple vista del while? Y la condición, porque yo voy a ver que al lado de la palabra while veo la condición. Pero con eso, no me alcanza para entender la estructura repetitiva, porque necesito los otros dos parámetros. ¿sí? los otros, Estos vivos que era una terna, que jugaban en conjunto el valor inicial de la variable de control, la condición donde participa la variable de control y el incremento o modificación de eso. No me alcanza con ver while y la condición. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a ver el valor de los otros dos. Tengo que ir hacia arriba en el código, buscando dónde está definida la variable de control y qué valor tiene, para saber desde dónde arranca. Y después voy a tener que ir a recorrer con la vista todo el bloque de código del while buscando de qué manera se modifica esa variable de control. Entonces, tengo toda esa pérdida de tiempo y eh, que es un desgaste tratar de entender cómo funciona esa estructura repetitiva. Entonces alguien dijo, bueno, eso está, es un poco poco práctico e inventó el for, que el for no es ni más ni menos que pasar eso en limpio. El for es lo mismo del while, pero se escribe así, se escribe for, que es eh, for es, significa para en inglés. Esperen que lo cambio de for. Y el for tiene paréntesis y tiene tres regiones. Tiene paréntesis y tiene llave de apertura y cierre, ¿sí? Que sería lo mismo que tiene el while. Y lo mismo. ¿Y qué es? ¿Qué hace el for? Tiene dos puntos y coma. O sea que tengo una región acá, una región acá y una región acá. Entonces... Lo que se hace es, el valor inicial de la variable se coloca acá. La condición se pone en el medio y el incremento se pone acá. sí, Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Ahora, si yo tengo un montón de líneas de código, solamente con ver esta línea, yo ya entiendo todo porque veo de dónde arranca, cuál es la condición y cuál es el incremento. Lo puedo ver en una línea, no lo tengo desparramado por el código. ¿Y cómo es el flujo del programa? El flujo del programa se viene ejecutando de manera secuencial. Voy a, a poner una, vamos a suponer que quiero que este for itere cinco veces. ¿Cómo era? Y bueno, la, declaro la variable control, let i igual a cero. Y, eh, la condición, i menor a cinco. El incremento, i más más. sí, Entonces, el flujo del programa viene, se encuentra con el for, se, se detiene primero acá, se crea la variable i y se la inicializa en cero. El flujo del programa salta acá, evalúa la condición. Si la condición es verdadera, entra y ejecuta todas las sentencias que estén dentro del FOR, ¿hasta dónde? Hasta la llave de cierre. Y en ese momento se ejecuta la, el incremento y luego del incremento se vuelve a evaluar la condición. Y mientras la condición sea verdadera, el flujo del programa hace esto. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que la condición no se cumple y en ese momento se salta el bloque for y se sigue ejecutando a partir de la llave de cierre. Entonces, funciona exactamente igual que un while, pero esto que estaba antes viene a parar acá, esto que estaba en la condición viene a parar al medio y el incremento que estaba dentro del bloque de código ahora es como si estuviera justo antes de la llave de cierre, ¿por qué? Porque antes, cuando llega la llave de cierre, ejecuta esto. Y acuérdense que antes, cuando llegamos a la llave de cierre, volvíamos a evaluar la condición. Bueno, ahora cuando se llega a la llave de cierre, se modifica la variable de control y se vuelve a evaluar la condición. ¿Sí? Entonces, recuerden que es pasar en limpio el while al for. Entonces ahora ya conocemos el while el for y el do while. Y hay una convención de cuando ejecutamos las cosas. Ya vimos el do while se ejecuta en todos aquellos casos donde queremos que entrar por lo menos una vez. Ahí do while. No lo pienso para nada. Si el código se tiene que ejecutar por lo menos una vez, do while. De las otras dos, tanto el for como la repetitiva puede ser que no se ejecuten. Eh, ¿Cuándo ejecuto while? ¿Cuándo ejecuto for? Cuando conozco de antemano la cantidad de repeticiones, por ejemplo, pedir cinco números, for. Si yo sé que voy a, voy a tener que iterar cinco veces, veinte veces, cuatro veces, lo que sea, y lo sé en tiempo de compilación, elijo la, la estructura repetitiva for. Si yo no sé de antemano la cantidad de veces, por ejemplo, pedir números hasta que la suma de los mismos sea un millón. Cuando no sé de antemano, selecciono el while. Esa es la recomendación. ¿sí? Después ustedes hagan lo que quieran, pero ¿cuál es la recomendación para los programadores? Esta que les conté. While cuando no sé la cantidad de repeticiones, for cuando la conozco y do while cuando el código se tiene que ejecutar por lo menos una vez.